Señor presidente, en primer lugar, un saludo a la huelga educativa que en estos momentos ya está siendo un éxito. Aulas vacías en primaria, aulas vacías en secundaria, aulas vacías en la universidad y el sillón de la señora consellera también vacío.